Están jugando este jueguito de mierda y estos cabrones están acá. Ahora vamos, vayamos al. ¿Vive o muere? Ronda. A ver. ¿De qué trata Como que soy un puto sicario, qué verga. ¿Quién mato? ¡Palobi! Lo maté, ¿no? Palo, hijo de puta, hijo de puta. <risa> ¡Cabrón! Ya me iban a violar a mí. No, no, no, no, no, no, no. ¡Uf! ¡Cabrón! Ok. Palo hijo de puta. Ahora solo está entre tú y yo. Es fácil, la verdad, voy a ser sincero. Por cierto, es el sí, soy yo, Nicosaurus el cabrón. Pero es que era mi antiguo nombre de perfil. Ahora... ¡Sáqueme verga! ¿What the fuck? ¿What the fuck? Tengo que Ay. Uy, uy, uy. Acá están sicarios. Ok. Perra, hijo de puta, hijo de puta. Ok, cabrones, estamos acá en otra partidita. Uh, uh, uh. uh. Como recibo mi sueldo. A ver, acá estamos los sicarios, acá, acá solo los mejores sicarios sobreviven, porque acá vendemos mota y nos drogamos, por eso estamos en un sótano, en el sótano de mi abuela. Mamá, no, que, que estoy jugando. Eh. No creo que me vaya a disparar a mí. Me toca el jueguito divertido. O a esta. O a esta. ¡Al negro! Por negro. Y el lobby, hijo de puta. A ver, hijos de puta, ¿quién quiere recibir un disparo de mis, de mis huevos? ¡Este! ¡Tú! ¡Perra! No, no pude, no pude, no pude, no entiendo el juego, no entiendo el juego ¡Hija! ¡Uf! ¿Eso te pasa por mujer? <risa> no Chúpame la verga